¿Puedes contarnos cuáles son los retos de sostenibilidad a los que se enfrentan vuestros asociados? Pues mira, hay un reto fundamental que es que se reconozcan las propiedades del aislamiento térmico en cuanto a sostenibilidad. Tú sabes que la primera definición que hubo de sostenibilidad, aquella que decía que las medidas sostenibles son aquellas que nos permiten seguir avanzando sin hipotecar nuestro futuro y basado en los tres pilares que tú has comentado, el económico, el social y el medioambiental. En ese aspecto, en construcción, el aislamiento térmico pues, reduce emisiones, ahorra energía, ahorra dinero y nos da muchísimo confort. Y entonces nuestro principal reto es que tanto las legislaciones europeas como las legislaciones nacionales pues, recojan esto en, en, sus, en esas normativas. Desde AENOR pensamos que la marca NS puede ayudar a afrontar estos retos que me comentas. ¿Cómo crees tú que realmente puede concretar en el sector eh, aislamiento térmico, todo esto? Reconociendo lo que te acabo de decir. Esos tres pilares fundamentales de la sostenibilidad lo tiene que reconocer. Estoy seguro que lo va a hacer y tenemos que tener en cuenta que, que esta certificación supone también un esfuerzo a los fabricantes, pero si se reconocen estas propiedades de sostenibilidad, yo estoy convencido que la, que la van, a seguir, que van a seguir con ella, que la van a aceptar positivamente y sobre todo en un ámbito ya superior del que habéis hablado hoy que es el, la certificación del edificio sostenible en la que realmente el aislamiento térmico tiene mucho que decir.